Bueno, eh, muy buenos días. Eh, de acuerdo con el plan de trabajo que tenemos para el proyecto de nuevos posgrados en unilasallista, debemos iniciar a la mayor brevedad posible eh, un proceso que está definido como la elaboración de contenidos microcurriculares para la virtualización, ¿cierto?, eh, hemos preparado hoy una jornada muy corta donde vamos a abordar tres temas fundamentalmente. Primero vamos a hacer un, una pequeña introducción que dura 10 minuticos sobre lo que es nuestro modelo de educación virtual ¿cierto? Luego vamos a hablar del formato de diseño curricular o de diseño microcurricular que tenemos eh, definido eh, y que fue actualizado recientemente precisamente para poder incorporar todo este tema de resultados de aprendizaje a nivel de microcurrículo, y luego eh, Daniel, eh, que es nuestro responsable de la plataforma e-learning, e nos va a presentar la guía de diseño instruccional con la que trabajamos eh, para poder generar los contenidos. Entonces, eh, en primer lugar, les recuerdo, nosotros esperamos esta semana, estamos trabajando en la revisión de los documentos maestros que los líderes de cada uno de los posgrados ha enviado a la, a la Coordinación de Calidad, a, de Carolina Herrera, hemos eh, nombrado algunos pares internos para hacer la revisión de estos documentos, entonces eh, LegalTex, por ejemplo, que es un tema de derecho, pero también de tecnología, nos lo, no lo va a revisar la Secretaría General, eh, el, el, el, la, la especialización en gerencia de proyectos nos la va a re, revisar el profesor, eh, ¿Cómo es que se llama eh, el profesor de ingeniería de informática? Eh, ay, hombre, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Eh, bueno, en todo caso tenemos a cada a cada programa le tenemos asignado un responsable. Eh, yo mismo voy a revisar el de la maestría en educación. Eh, y así, cada, cada, tenemos un grupo de personas que va a hacer esa revisión para poder hacer los ajustes que consideremos de tal manera que la semana entrante podamos tener todos los documentos organizados para empezar a subirlos a SACES, ¿cierto? Al nuevo SACES, esa es la meta, eh, que tengamos en marzo eh, los, los documentos subidos para poder iniciar el pago de la solicitud de registro calificado. Como ustedes saben, de cada programa hay que hacerle un pago al ministerio como de 11 millones de pesos, ¿cierto? Solo por el trámite, solo por el trámite. Claro, con esos 11 millones de pesos el ministerio cubre el pago de los pares que visitan el programa para evaluar las condiciones de calidad y poderlo aprobar o no, eh, y los gastos administrativos que ellos, eh, no sé cómo los manejan allá, ¿cierto? Pero pues ahí estamos haciendo un esfuerzo por todos los lados, porque igual esto tiene un costo importante, son siete programas, ¿cierto? Eh, y lo otro es que como los programas de, las siete, de los siete posgrados hay una especialización que es 100% presencial, que es la especialización en anestesia veterinaria, esa no está, eh, no tenemos representantes de los docentes de esa especialización, porque aquí están solo los profesores que nos pueden ayudar en la generación de contenidos para los, cu los cursos de los posgrados que van a ser virtuales o eh, con registro único. En este caso, la maestría en educación va a ser 100% virtual, solo en modalidad virtual. Los otros posgrados los vamos a presentar presencial y virtual, ¿cierto? Entonces, eh, es importante tener en cuenta eso. Eh, la, meta nuestra, la meta nuestra es que en las próximas dos semanas las personas que asuman la responsabilidad de generar estos contenidos lo hagan para que nosotros directamente podamos subir esos contenidos a las aulas virtuales ya nosotros tenemos unas aulas virtuales definidas para cada programa de acuerdo con el plan de estudios que se aprobó por parte del consejo superior entonces en nuestra plataforma de e-learning para cada posgrado hay un usuario y una contraseña con la cual se puede entrar a revisar las aulas, pero esas aulas hoy están vacías, son en la mera, el, la, el mero formato, la mera estructura, acorde con el modelo pedagógico-educación de virtual unilasallista, ¿cierto? Eh, pero la idea es que los que, nos van, los que nos van a apoyar en la generación de los contenidos, van a elaborar los contenidos de acuerdo con la guía y nos los van a entregar para que nosotros los subamos a las aulas virtuales. Se va a facilitar más el proceso, ¿sí?, porque anteriormente lo que hacíamos era que le entregamos el aula virtual al docente para que él subiera ahí el contenido, pero eso hacía que pues eh, algunos profesores muy rigurosos o muy creativos montaban un montón de cosas, otros montaban cosas muy sencillas y entonces no había como cierta homogeneidad en la estructura de contenido de los, de los cursos. Ustedes comprenderán que para que sean cursos más o menos similares, en su, en, no solo en, en términos de contenido, de profundidad, de densidad de los contenidos, pero también de forma, ¿cierto? La parte estética necesitamos tener ahí un, un, un ejercicio un poco más controlado, ¿cierto? En ese sentido, hay unos lineamientos que la guía establece frente a qué, cómo se generan los contenidos básicos de cada una de las unidades didácticas, de la, de, la, de, la, de la pestaña de presentación del curso, de las pestañas de cada una de las unidades didácticas y cómo se seleccionan los materiales o lo, o los, o lo que llamamos eh, los recursos digitales que se van a colocar al servicio de cada curso y de los estudiantes que lo vayan a hacer, ¿sí? incluyendo la idea de que cada uno de los profesores que va a montar algún contenido deba también hacer algunos videitos de presentación del curso, y de presentación de cada, de cada una de las unidades didácticas para que se vea bien interesante la cosa. Nosotros les vamos a dar acceso, Daniel, a todos estos profesores al curso de técnicas de estudio. El curso de técnicas de estudio es un curso que diseñamos con la coordinadora de Saúl, que es nuestra psicóloga Jennifer, que es un curso que tiene la estructura básica de todos los... De, de, de acuerdo con el modelo y que tiene los videitos de presentación del curso y de cada una de las unidades didácticas, simplemente para que ustedes miren. Y también les podemos dar acceso al aula de ser la sallista, ¿cierto? Que son dos aulas que, a mi entender, eh, han sido hechas mmm, apegados al modelo pedagógico para que ustedes puedan mirar más o menos cuál es la estructura eh, en la que estamos pensando entonces ese es como el objetivo fundamental. Daniela Agudelo está por aquí, bienvenida. Eh, estábamos simplemente haciendo la introducción, vamos a hacer una reunión muy corta eh, donde va, queremos darles a conocer a ustedes cómo va a ser la estructura para eh, el desarrollo de los contenidos. Eh, microcurriculares de primer semestre de los posgrados que vamos a presentar al ministerio y que aspiramos a que esos documentos estén listos y revisados la semana entrante para poder empezar a subir a SASES. Mientras que se suben esos contenidos a SASES, estamos terminando lo que es el montaje de las aulas virtuales. Ustedes saben que todas las de primer semestre tienen que estar disponibles para la visita de pares. De hecho, cuando se envía el documento, el documento va a incluir en la parte de medios didácticos, va a incluir un, un, un, un usuario y una contraseña para que los del ministerio puedan entrar y ver que las aulas están ya disponibles. Y la idea es que cuando revisen también vean ya contenidos. Por eso eh, esperamos hasta ahora, porque si nosotros en las próximas dos semanas logramos eh, generar esos contenidos para cuando los documentos estén disponibles para que los revise el ministerio ya esas aulas van a tener los contenidos que ustedes van a elaborar, esa es la meta fundamental que tenemos en ese proceso estamos eh, a, a marchas forzadas para tratar de cumplir con nuestro cronograma, como ustedes vieron el cronograma que planteamos era de que para el mes de febrero terminábamos ya la elaboración de todos los documentos con base en la guía que elaboró el área de calidad eh, y, y ya con esos documentos revisados poder empezar en marzo a subir a SACES eh, mientras que se terminan las aulas virtuales con sus respectivos contenidos. Entonces vamos a comenzar viendo un pequeño video que hice en su momento eh, explicando cómo es el modelo de educación virtual unilasayista. Si sí, son 10 minuticos, ponelo por favor Daniel, yo apago aquí mi, mi, mi micrófono para escucharlo y luego hablamos del formato de diseño curricular. unilasallista a los que conforman esta comunidad un saludo muy especial a toda la comunidad académica unilasallista muy especialmente a los que conforman esta comunidad virtual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 Esto es entonces nuestra presentación muy resumida de lo que es el esquema de gestión del modelo de educación virtual unilasallista. Eh, tal vez tengo que hacer una precisión eh, para el caso de nuestros posgrados. Nosotros hasta el año pasado, eh, como teníamos muy pocos posgrados, pues de hecho todavía tenemos muy pocos posgrados, eh, todos los encuentros sincrónicos los programábamos por Zoom, pero record, inclusive ahí en el video aparece esa información, pero recordemos que eh, nosotros tenemos Office 365, tenemos Acuerdo Campus con Microsoft, y eso permite que todos nuestros docentes y estudiantes tengan todos los recursos de Microsoft a disposición, por eso eh, la propuesta es que hagamos las, los encuentros sincrónicos por, por, por Teams. ¿Cierto? Ahí lo que toca revisar en la, desde el punto de vista técnico es cómo hacemos para que eh, se graben todas esas sesiones Teams y luego se conviertan en videos que puedan ser subidos al aula para que los puedan ver los estudiantes. Puede descargar. Que, exacto, pero, pero toca, toca definir el procedimiento para hacerlo de esa manera porque las licencias Zoom que tenemos son limitadas y nos cuestan más plata, cada licencia vale más plata. ¿Cierto? Aunque uno puede comprar un paquetito a la carreta, pero si ya tenemos una plataforma que ha demostrado que es buena, que funciona y que además está alineada con todo lo que es el correo, el OneDrive, todos los recursos que tenemos en Microsoft, la idea es que sigamos haciéndolo por allí. Esa es pues como la, como la, como la, la presentación inicial. Ahora vamos a hablar de lo que es el diseño microcurricular, ¿Cierto? Eh, yo no sé si eh, vamos a, a, a compartirles el formato, que es el formato que utilizamos actualmente eh, y, y, que, y que, que, se, que se ajustó el año pasado. Hicimos una serie de talleres con los docentes de tiempo completo para empezar a hablar sobre resultados de aprendizaje y este es el formato institucional. Ustedes saben que institucionalmente se manejan eh, tres formatos. Un formato que es el diseño microcurricular del curso o de la asignatura, ¿cierto? Otro formato que es el de evaluación, lo quisimos integrar. Y otro formato que es el de plan de trabajo docente, ¿cierto? El plan de asignatura, pues, que se supone que en las primeras dos semanas de clase todos los profesores socializan con sus estudiantes, ¿cierto? Entonces, observen el formato. El formato tiene, pues, el nombre de la asignatura, el código, que en estos momentos, pues, eso lo codificarán luego cuando tengamos los programas disponibles. Dios mediante, después de obtener registros calificados, eso se codifica a nivel de Cial, para que queden pues, integrados al sistema de información. Horas de trabajo presencial, horas de trabajo independiente. recordemos que para programas virtuales, ahí tocaría, eh, tocaría ajustar el formato poniendo eh, horas de trabajo presencial, horas de trabajo independiente y créditos a cambio con los mismos. Pero si es presencial, la relación es uno o dos. Es decir, un crédito tiene 48 horas, entonces son 16 horas presenciales por 32 de trabajo independiente del estudiante o colaborativo si es presencial, pero si es virtual la relación es 1-3. Es decir, cada crédito son 12 horas de trabajo acompañado por el profesor por 36 de trabajo independiente del estudiante. Entonces la distribución depende del número de créditos. ¿Sí? Si son tres, tres créditos, entonces son 144 horas de trabajo académico del estudiante y se distribuyen de acuerdo, pues así si es 1, 3 o 1, 2 según la modalidad. Programa que administra la asignatura, pues eh, en este caso todos los, todos los programas que administran la asignatura, como es un posgrado, son los programas respectivos de cada posgrado. Lo que pasa es que recuerden que en pregrados hay materias, por ejemplo... Como formaciones humanas que se administran desde la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, y hay materias de ciencias básicas que se administran desde la Facultad de Ingeniería. ¿Alguien levantó la mano? Daniela. Dice yo, es que eh, la doctora Lucía Adelante, nos envió. Daniela. ¿Sí me escuchan? ¿Ah? Sí, sí, me escucho. Yo aquí tengo eh, mi, mi abierto mi, mi micrófono. Estoy subiendo el volumen a ver, ahora sí, adelante, te escucho dice, es que la doctora Lucía la semana pasada nos envió un formato diferente que, que nos estás mostrando en este momento y eh, mm. respecto a eso no, hay, una, pues hay una ventanita que dice modalidad entonces no sé si hay que hacer un micro o modalidad ya sea virtual y presencial no, pero es que como el contenido es el mismo habría que revisar okay. pero pero, pero eh, le, me compartes por favor ese formato Yo lo debo tener claro a quién se lo mando mándamelo a mí mándamelo a mí sí, al WhatsApp se lo puedo mandar Vice? sí sí por favor no hay problema ya mismo te lo mando okay. pero pero pero la estructura la estructura es más o menos la misma o no cambian muchísimas cosas espérame uh -huh. ya mismo te lo mando pero pues muchísimas cosas ver. con esa con esa claridad que estás haciendo de que ya te lo mandé al WhatsApp. Con esa claridad que estás haciendo de que se unen los tres los tres formatos. Sí, dame un segundito. Dame un segundito para que no perdamos tiempo con eso. Claro que sí. listo Entonces, a ver, miremos, porque es que el ejercicio lo hicimos primero con la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, quien nos ayudó en el proceso fue eh, Lucía, eh, perdón, eh, Julia, la profe Julia Victoria. Entonces, eh, al parecer, desde Planeación y Desarrollo le hicieron los ajustes para tenerlo más completo. Entonces, macroproceso de docencia, desarrollo de la actividad académica, horas de trabajo pre, eh, eh, de trabajo. Ah, es que en pantalla estamos viendo el otro. En pantalla no estamos viendo que estaba proyectando. Deja de compartir vos. No, ah. es que no Ah, no, es aquí. En internet están viendo su pantalla. Ah, termino acá. Ok, listo. Entonces aquí decimos, este HTP es horas de trabajo presencial, pero no es presencial, pues.. Eh, sino de trabajo asistido con el profesor. Exacto. Sí. Y HTI son horas de trabajo independiente, ¿cierto? El número de créditos académicos, la modalidad, el nivel académico, programa que administra la asignatura, después el, el, el postgrado al que pertenece, programas que tienen la asignatura en su plan de estudios. Eh, aquí solamente tenemos algunos cursos compartidos, como el de seminario de grado o de investigación 1 y 2 en algunos de los posgrados uh -huh. y la, la, la, la especialización en gerencia de proyectos y la especialización en gerencia ambiental comparten algunos cursos, lo demás se deja como está ¿Y, ¿Y el de... nivel académico es semestre 1 o 2, cierto? Eh, pues eh, parece, parece que sí Parece que sí, porque lo otro es que puede hacer, eh, pero es que aquí hay un ejemplo. Ah, no, ahí dice, dice universitario, universitario, especialización o maestría, exactamente. Pero, ¿sabes que, Mira que dice en modalidad virtual o presencial, por eso tenía yo la duda si había que hacer micro por, por claro, modalidad. Claro, claro, claro. Sí, de acuerdo. Sí, yo voy a revisar esto con Lucía, pero en este momento nos interesa tener los micros de virtual, ¿cierto? Ok, porque, perfecto. Listo. Pues, aquí nos estamos enfocando en los programas que son virtuales. ¿De acuerdo? Sí, señor. Tienes este, toda la razón. Exacto, que tiene modalidad virtual. Listo. Esto del organismo generalmente es el, el consejo de facultad el que aprueba inicialmente el microcurrículo y luego, y luego ya con eso eh, se, se, se pasan por el consejo académico. Pero en este caso, pues desde el consejo de facultad se aprueban los microcurrículos porque ya el programa está aprobado, el plan de estudios está aprobado, todo está aprobado. Entonces básicamente lo que lo que se estila normalmente es que el consejo de facultad eh, revise los micros y los apruebe sí eso ya cada decano lo tendrá que establecer para los posgrados que estamos montando listo aquí la justificación del, del, del curso argumentar la relevancia del curso el, uso, el objetivo general del curso eh, aquí hay un, aquí hay unos textos que se retomaron del modelo de educación virtual y la rayista ¿cierto? que explica eh, qué debe tener el objetivo y ahí hay un ejemplo cierto eh, el contenido, aquí aparece pues, eh, una, una descripción de que el contenido debe no solamente ser temas y subtemas, sino un sistema de conocimientos, habilidades y valores. Eh, y eh, luego aparece la planeación de las asignaturas. Entonces aquí generalmente lo que hemos planteado es que el contenido eh, tenga el sistema de conocimientos, habilidades y valores eh, y organizados por unidades didácticas, entonces observen la planeación de asignatura, unidad didáctica 1, cuál es el nombre de la unidad, el objetivo de la unidad, qué temas eh, eh, y subtemas se desarrollan, o preguntas problematizadoras como lo queramos manejar, porque recuerden que nuestro modelo propone que es un aprendizaje basado en problemas y en proyectos, horas de trabajo presencial, horas de trabajo independiente, qué metodologías se van a utilizar, qué medios se utilizan, y las formas organizativas, que esto es trabajo independiente, individual, grupal o, o, o sincrónico o asincrónico, en fin. Y aquí aparece para cada unidad la bibliografía y la cibergrafía. Aquí el tema de cibergrafía, para nuestros programas que van a ser virtuales, la idea es que todos los materiales estén disponibles en la web, o sea, estén disponibles en, en, la, en las bases de datos eh, de nuestra biblioteca. Ahorita Daniel les va a contar eh, en lo que es la guía, ¿Cómo se, cómo se maneja ese tema, porque por eso nosotros queremos directamente subir a las aulas los contenidos para evitar que de pronto tengamos problemas por derechos de autor, ¿cierto? Porque la idea no es subir los documentos al aula virtual, sino subir el enlace para que vayan directo a la fuente donde es legal leerlo y utilizarlo. Es un poco como la mirada, ¿cierto? Aquí aparecen unas descripciones de cada una de estas categorías. El tema de evaluación, ¿cierto? Que establece pues qué tipo de evaluación hay y aquí eh, habrá que revisar, y este es un tema que vamos a hablar en, en la parte de evaluación, que vamos a hablar en el, en el, en el consejo académico, eh, porque es que resulta que esta, esto de parcial 1, parcial 2, seguimiento y final, está diseñado para pregrados, ¿cierto? Para posgrados el, el esquema de evaluación es un poco diferente, ¿sí? entonces hay que revisar de acuerdo con el, con el reglamento de posgrados mirar el tema de evaluación porque generalmente los posgrados se manejan de manera modular, ustedes lo saben entonces se ve una materia a la vez o dos o tres materias máximo a la vez, entonces en las primeras ocho semanas del, del semestre los, los estudiantes ven un, un, dos cursos o tres y entonces al final el profesor pasa la nota de 100% desde una distribución que generalmente puede variar a la que tenemos acá en lo que es eh, el, el modelo de, de evaluación de carácter eh, de pregrado, ¿cierto? Luego viene el tema de la, de la bibliografía, ¿sí? Y listo. Aquí eh, hay otra cosa que, ah bueno, otra cosa que quería plantear y es que se supone que la evaluación define cada unidad didáctica, hay una evaluación, por lo menos de cada unidad didáctica, ¿Qué, qué tipo de evaluación se va a hacer, cuál va a ser la estrategia y qué resultado de aprendizaje esperamos allí. Aquí ya integramos el, el, el resultado de aprendizaje y el perfil de egreso de ese curso. Al final del curso, qué es lo que esperamos que el estudiante esté en capacidad de realizar, ¿cierto? Como resultado de aprendizaje. Entonces, este resultado de aprendizaje es una manera de mirar los objetivos de cada unidad didáctica. Yo defino un objetivo por unidad didáctica y al final... Con base en ese objetivo yo espero un resultado del estudiante y ese resultado se compara con el objetivo. Generalmente cuando uno hace una evaluación de proyectos, uno formula un objetivo y luego al final mira los resultados y va y compara los resultados con el objetivo, a ver si se logró el objetivo o no. Eso es lo que hace fundamentalmente eh, la categoría de resultados de aprendizaje y aquí la idea es que en, este, en esta tabla queden eh, declarados esos resultados de manera muy sucinta. Entonces esa es la estructura microcurricular, No sé si tienen alguna duda al respecto. Eh, se, se supone que los que estaban elaborando eh, los planes de estudio debían tener un borrador de cada microcurrículo de esas asignaturas, lo que llamamos la carta descriptiva, ¿cierto? Aquí ustedes observarán que la primera parte es básicamente de identificación del curso. La justificación, el objetivo general, los contenidos... Y la planeación de la asignatura y el esquema de evaluación, los tres formatos en uno solo, para que no tuviéramos pues que estar eh, trabajando con diferentes formatos y eso genera cierta dispersión de la información y así este formato quedó mucho más claro y conciso. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. Dice sí. Si yo respecto a los contenidos es que no me quedó muy claro cómo se desarrolla. Pues, ¿cuál es la información específica que yo debo consignar en los en los contenidos? Muy bien, muy bien. ¿Y son los temas? Sí, sí, sí. No, realmente, realmente los contenidos curriculares, los contenidos microcurriculares eh, generalmente están divididos en temas y en, en temas y perdón, unidades didácticas, ¿cierto? Entonces eh, aquí hay una cosa que esto es una triada. Fundamental, que es un modelo basado en competencias. Recuerden que las competencias, por definición, son conocimientos, habilidades y valores, ¿cierto? Eh, yo recuerdo que el SENA decía, saber hacer en contexto, ¿cierto? Es, es el saber, que es el conocimiento, el hacer, que son las habilidades, lo que hago con lo que sé. ¿Cierto? Y los valores, que es la forma como los han para resolver problemas de la sociedad, de las organizaciones y de las personas. ¿Cierto? Entonces, aquí la idea es que en la estructura de contenidos yo defina el sistema de conocimientos, habilidades y valores que se espera desarrollar en el curso por cada unidad didáctica. ¿Sí? Ok, listo. Sí, sí, señor. Es por cada unidad didáctica, me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. No es que yo primero defino un sistema de conocimientos... Luego sistema de habilidades y luego sistema de valores. No, eso es una triada eh, indisoluble. Entonces yo para la primera unidad, por decir cualquier cosa, introducción a la clínica, a la psicología clínica, ¿cierto? Eh, yo, ellos van a ver el concepto de, de, de, de psicología clínica, estoy diciendo cualquier bobada, el concepto de psicología clínica y al final, él va a estar en capacidad de explicar con sus propias palabras qué es la psicología clínica y para qué sirve, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, cómo valores es la valoración de ese objeto de estudio, o sea, comprender la importancia de la psicología clínica como parte de su quehacer, como especialista en psicología clínica cognitiva, no sé, se me ocurre... Sí, sí simplemente por, por explicarlo, pero entiéndame que es una triada indisoluble y la idea es que, no se, que el contenido no sea hacer solo una lista de temas y subtemas, sino que yo en prosa pueda, de cada unidad didáctica, definir qué conocimientos o qué saberes voy a desarrollar, qué va a ser capaz de hacer ese estudiante con esos saberes y qué valores se van a, a, a, a promover en torno a ese objeto de estudio y que le permitirán a la persona transformarse también como profesional, en este caso como especialista. Eso lo está dando en el grado, en una guía, donde están todos esos temas que se van a dar en el uno de los cursos. Exactamente. Y de ahí se saca esa información también para acá. Exacto. Escribir ya como cosa. Exactamente. Porque luego, cuando la, en la planeación de la asignatura sí está ya claramente establecido la unidad didáctica, que el objetivo de la unidad didáctica y qué es, cuáles son los temas... Subtemas, problemas, preguntas que se van a desarrollar, ¿cierto? ¿Qué horas van a dedicar que esto suma el total de horas que se puso arriba? ¿Qué metodología se va a utilizar? ¿Se si va a hacer trabajo independiente, autónomo, aprendizaje colaborativo, taller práctico eh, o va a ser eh, un encuentro sincrónico, lo que sea, ¿cierto? Y los medios que se van a utilizar, ¿cierto? Que al final estos medios están asociados con la bibliografía que se va a utilizar en la parte de abajo al final, donde me pide precisamente qué cibergrafía, en este caso es cibergrafía, se va a utilizar para el desarrollo del curso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dice, no tanto preguntas y no comentarios. No sé si veas pertinente que a nosotros como líderes de los posgrados nos envíen desde, desde, no sé si eso es el área de planeación y calidad, como un, un micro diligenciado adecuadamente, como para no tener que ir pasar por el reproceso de que no lo, revi no lo revisen y luego entregarlo a nosotros corregidos, porque nos tocaría revisar a cada uno, pues cinco microcurrículos, cinco más. Uh -huh. entonces creo que podría ser un poquito como más económico en el proceso si desde allá nos mandan un micro adecuadamente diligenciado y nosotros pues como seguir esas indicaciones, no sé si lo veas pertinente No, está bien, yo voy a hablar con Julia y con Lucía para ver si nos comparten un, un micro pues un formato diligenciado un Sí, formato. como una muestra pues como para nosotros ser juiciosos así y enviarlo como es Perfecto, listo. Muchas gracias Bueno, con gusto muy bien, Isabel. Cristina, ¿tiene alguna inquietud? Andrés. No, dice. Todo muy claro hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, mija. Listo, entonces vamos a la última parte de la reunión. Daniel les va a mostrar la guía y les va a mostrar un poco cómo es la propuesta para que las personas que vayan a acompañar la elaboración de los contenidos microcurriculares con base en este diseño microcurricular, ¿sí? eh, puedan el, levantar la información eh, que nos permita hacerlo. Aquí hay una cosa que es muy importante. Es, es, de acuerdo con lo que hemos hablado y con esto cierro y me retiro porque tengo otra reunión, eh, quería que supieran. Yo me reuní hace 15 días con el CEIPA. Nosotros tenemos un convenio de cooperación interinstitucional y parece ser que algunos de los contenidos microcurriculares, sobre todo de los posgrados de especialización en gerencia, pues los gerenciales, ellos ya tienen contenidos. Entonces, muy posiblemente no vamos a necesitar eh, crear esos contenidos virtuales, sino que simplemente vamos a utilizar los que ellos ya tienen. Pero necesitamos los microcurrículos de esos cursos, ¿cierto? Yo voy a hablar particularmente con eh, Lisette y con, y con María Fernanda, que son las líderes de las dos especializaciones gerenciales, para, eh, para poder hacer eso. Los cursos que ellos no tienen y que debemos hacer nosotros, entonces, la idea es, aquí están de las áreas en las que no tienen cursos, ¿cierto?, porque ellos son básicamente business school, entonces ellos manejan toda la parte administrativa y herencial, ¿cierto?, entonces yo sé que el área de comunicaciones, sé que el área eh, de, de derecho eh, no tienen contenidos, ¿cierto?, eh, en ese sentido, pues la idea es que los que estamos aquí nos va a tocar eh, hacer los contenidos de, de los cursos de esas especializaciones. Eh, entonces, eh, les recuerdo que hay, un, hay, una, hay una, pues, una bonificación, decimos simbólica, no, no quiero llamarla bonificación, es un reconocimiento económico, que depende de si yo hago uno, dos o tres cursos, eso pues se convierte prácticamente como en un contrato de prestación de servicios adicional para las personas que nos ayuden a levantar estos contenidos, ¿cierto?, eh, que se tendrá que firmar en su momento con su cláusula de, de, de, de, de, de derechos de autor en el entendido de que es de uso de la universidad, ¿cierto?, para poder ofrecer hacia afuera, eh, entonces eso también lo tendremos en su momento, eh, para poder, para poder garantizar que trabajen con tranquilidad en esos, en esos documentos. Y de todas maneras, de aquí para adelante, eh, todos los temas técnicos asociados con la elaboración de esos contenidos van a ser eh, monitoreados y acompañados pues para las, las dificultades que tengan por Daniel Rojas, que es nuestro administrador de plataforma, y JC Vélez, que es nuestra, eh, nuestro apoyo en todo el tema de producción eh, de contenidos digitales, eh, y que también nos ayuda con todo el tema eh, estético de apariencia de las aulas y bueno, lo que, lo que vayamos necesitando ahí la idea es que lo podamos trabajar con ellos dos, no sé si ustedes conocen a Daniel y conocen a Jay, si enseguida le va a pedir el favor que se presente pero por el computador de ellos porque yo tengo otra reunioncita en rectoría enseguida, entonces eh, lo voy a dejar con Daniel eh, muchísimas gracias a todos y bueno, las personas que no pudieron estar les vamos a entregar, o les vamos a enviar al correo esta grabación, y yo aspiro a que a más tardar el miércoles podamos tener ya definido claramente quiénes van a participar y quiénes no, teniendo en cuenta que aquí pues faltan algunos profesores que ya habían supuestamente asignado los líderes de los programas. Eh, en unos contenidos que ya tenemos eh, chuleados con, con el apoyo del CEIPA. Entonces esperamos que el miércoles ya tengamos el listado definitivo de quiénes son los que van a trabajar y en qué cursos. ¿cierto? Pero creo que los que estamos aquí eh, ya podríamos dar por hecho que, que tenemos que avanzar en estos microcurrículos y en el, el desarrollo de los contenidos. Así que muchísimas gracias y feliz semana para todos. Gracias, Primero que todo, muy buenos días para todos. Damos nuevamente la bienvenida a parte de la Vice Rectoría de la mente, y el área de educación virtual. Yo soy Daniel Morales, soy administrador de la plataforma educativa. Eh, cualquier cosa con respecto a los gustos, pero lo que es la gestión de cursos, sobre todo si en este nuevo proyecto que tenemos con la universidad. Voy a mostrarles lo que es el formato de diseño instruccional de los cursos virtuales que se basa, obviamente se alimenta del formato que ya el vicerrector les explicó del microcurrículo, pero obviamente lo tenemos que adaptar a lo que es el modelo de diseño de cursos virtuales y a la plataforma. Obviamente no es lo mismo el contenido que se crea en, una, en un formato que es que se crea en otro. Obviamente el contenido básico es el mismo, pero la estructura, la forma como se va a crear dentro de la plataforma es lo que varía un poco para que no vayan a creer que es doble trabajo. Nos intentó diseñar de la, de la mayor manera de reciclar el trabajo que ya hicieron con un formato. Segundo, compartir pantalla. Siguiendo con el formato de diseño instruccional, ustedes lo que van a recibir es un archivo comprimido que contiene un conjunto de carpetas. La carpeta raíz, nombre de curso, periodo, ustedes lo que deben de realizar como primer paso es cambiar el nombre de la carpeta por el nombre del curso que están creando. Y el periodo en el cual se está desarrollando esta actividad. Para el presente, el código del periodo sería el 2201. Luego realizar este cambio, nos encontramos dos carpetas. Una que tiene todo lo concerniente a la presentación del curso y la segunda lo que es el desarrollo de las unidades didácticas. En la presentación del curso van a encontrar unos archivos de Word y Excel, perdón, y PDF vamos a ingresar? Primero la bienvenida al curso Esto tiene que ver con todo lo que es la presentación de el curso y de ustedes Como docentes del curso en caso de que así lo sea Como todavía no se ha determinado si ustedes son los docentes O al menos yo desconozco si ustedes van a ser los docentes del curso Van a realizar es únicamente un video donde realizan la presentación del curso ¿listo? No el video de bienvenida a los estudiantes Eso, Lo de realizar es la persona o el docente que tiene asignado el curso bueno, Empezamos con una introducción Entonces, Aquí vamos el porqué de, este, de la realización de este archivo Y en qué nos basamos para la realización de esto Sobre todo con el decreto 1330 del 2019 Y ya empezamos con lo que son los campos que deben de realizar ustedes Primero empezamos con la presentación del curso Nombre de facultad, programa académico y nombre del curso Seguimos con el periodo académico Sabemos que para este caso, en particular para este semestre es el 22.01 Y cuántos créditos y horas tiene este curso vale. Ya sí vamos a lo que es la bienvenida del curso Esta es la que ustedes van a realizar como expertos temáticos que esa es su función en este momento. Entonces, vamos a hacer primero un texto informativo para el alumno. Mire que aquí define qué debe responder este texto. ¿Qué características debe tenerlo? Mire que debe ser realizado en segunda persona del singular. ¿sí? ¿Qué ítems debe tener? Una bienvenida al curso, una justificación un informe de cómo está estructurado el curso y para realizar este video ustedes lo pueden realizar desde el celular en su casa en su apartamento sin ningún tipo de inconvenientes pero por favor vean este enlace que los lleva a cómo realizar los videos que debe de tener desde el punto de vista técnico para poder realizar un buen video siguiendo las o recomendaciones que nos brindan acá, podemos sacar muy buenos videos desde nuestra casa con nuestro celular. Ya. Si ya no pasamos, dejamos de ser únicamente la persona que crea el contenido, a ser ya los docentes del curso, ahí sí realizamos esta parte que sería la 1.3. Esto solamente lo realiza el profesor o docente asignado. Entonces aquí sería también ya una bienvenida no al curso, sino ya a los alumnos. Ya nos hacemos ese enfoque que es precisamente hacia los alumnos. También lleva una justificación y un mensaje de motivación. Miren por favor todos los detalles que debe de realizarse. Si el contenido que ustedes nos pasan, ah, no únicamente acá, sino bueno, durante todos los archivos que hay que realizar, no cumple con las especificaciones de este documento tenemos que devolverlo para que por favor lo gestionen correctamente desde el principio y también lleva el video, un video de bienvenida a los estudiantes y aquí están las características que hay, igual que la anterior ¿Listo? bueno, seguimos acá, entonces como profesores y consejadores, entonces como profesor nos pide unos datos muy básicos nombre apellido, correo electrónico, celular de contacto y un resumen de la formación académica que ustedes han realizado mire que acá hasta les dicen tente informar más último tres o cuatro de las últimas formaciones que hayan realizado comprendo que muchos de ustedes tienen esto un historial gigantesco y entonces por eso decimos los últimos tres o cuatro si ustedes son los consejeros obviamente el consejero es el experto temático y el profesor es la persona que dicta el curso. Si ustedes son, no cumplen sino el rol de consejero, igualmente también van a ingresar nombre, apellido, correo y la experiencia laboral. ¿Listo? Bueno, vamos a lo que es el foro de presentación. Todos los cursos tienen un foro de presentación, que igual como si fuera un curso presencial, lo que hacemos es conocernos con nuestros estudiantes y que nos conozcan a nosotros. Lo realizamos en un foro. ¿Para qué? Primero, para obviamente que quede todo el contenido registrado y segundo, que los estudiantes aprendan a manejar la herramienta. Miren lo que debe de llevar el foro. No es simplemente poner, bienvenidos. No, ustedes deben de hacerle las preguntas de cuál es su nombre, dónde vive, qué espera de su proceso, proceso perdón, de aprendizaje y cuál es su hobby. Porque una pregunta tan... Poco académica, por decirlo de alguna manera, porque vamos a buscar es que ellos también interactúen, somos personas. Ok, listo, manifestémonos a qué nos gusta y busquemos que los demás estudiantes opinen acerca de, lo, de la opinión, además de ustedes como docentes, también de los demás estudiantes, de los compañeros que ellos tienen. ¿Listo? El siguiente formato que van a diligenciar es el de actividades de entrada. Recuerden que van a realizar una actividad no evaluable, es únicamente para que conozcan el estado actual de conocimiento previo que tienen los estudiantes antes de ingresar al curso. Un ejemplo, si van a realizar alguna actividad, algún curso, perdón, del área de las matemáticas, por ejemplo, van a empezar a factorizar, van a comenzar a hacer integrales, derivadas y cosas así, es bueno que sepan primero, si ya saben los estudiantes, sumar y restar para ver la posibilidad de reforzar este tipo de temas antes de comenzar con una temática más avanzada. Esto es como tal la actividad de entrada. Entonces, aquí tenemos una bienvenida, una, perdón, no, sí una bienvenida. Aquí tenemos la introducción a la actividad de entrada, que aquí les planteé un cuestionario donde se define cómo se deben de construir los enunciados, las respuestas y verificar el contenido antes de listo, para que tenga muy en cuenta esto. Como aquí lo plantea como un cuestionario, les va a entregar un formulario de cuestionario donde dice listo, vamos, acá vamos a poner el enunciado de la pregunta, aquí ya llevamos un consecutivo, las opciones de re de respuestas y las observaciones que usted quiera retroalimentar al estudiante. En caso de que se equivoque o en caso de que sea afirmativa. ¿Cómo sabemos nosotros cuando vamos a montar el curso de la plataforma cuál es la respuesta correcta del formulario? ¿Del formulario de la pregunta realmente? Simplemente ustedes la respuesta correcta la subrayan en amarillo. Para si nosotros sabemos que esa es la, la opción correcta. Listo. Este es uno de los formularios más cortos. Luego de terminar los formularios de presentación de curso. Vamos a la segunda carpeta de desarrollo de las unidades didácticas. Cada unidad didáctica debe de ir dentro de un archivo, no es que vamos a crear un único archivo, sino que si tenemos en el curso tres unidades didácticas, deben de haber tres archivos, cada uno por cada una de las unidades. Para el ejemplo Listo, que esto ya es un poco más extenso, obviamente. ¿Sí? Comenzamos. Igual que todos los archivos, tienen una introducción. Y ya como tal el desarrollo de la unidad. Primero vamos a dar una identificación de, cada, de la unidad específica perdón, en la que estamos ingresando. Entonces, igual, número. Recuerden que como van a ser varias, simplemente llevamos un consecutivo de la que estamos trabajando en el momento, ¿cuál es el nombre y cuál es la cantidad de horas que se, va, que se lleva? ¿Cuál es el número de horas de duración de la unidad? ¿Cuál es el número de horas de la duración de la unidad? Y aquí vamos a plantear el problema de la unidad. Recordemos por favor el modelo de educación virtual donde planteamos por cada unidad un problema. ¿Y cuál es el objetivo de la unidad didáctica? Entonces, miren que aquí va. Bueno, ya tenemos el problema, ya vamos a plantear el objetivo y vamos a ver cuál es el objetivo de aprendizaje avalado para la unidad didáctica específica. Y, muy importante, el resultado de aprendizaje debemos de recordar cuál es el resultado de aprendizaje el que todos los docentes conocemos como al finalizar esta unidad el estudiante debe estar en capacidad de y ahí ponemos la descripción de qué es lo que el estudiante luego de haber realizado esta unidad al haber cumplido los objetivos que debe haber cumplido, debe estar en capacidad de resolverlo solucionar listo, lo tengan muy en cuenta por favor sigamos con lo que es la introducción miren lo que debe de cumplir la introducción y miren cada uno de los ítems de ella ¿Listo? vamos a la tabla de contenido esta tabla ustedes la construyen es muy fácil de construir con Word o simplemente la digitan, no hay ningún problema simplemente para tener una guía, un temario de cada uno de los ítems que lleva la unidad de arte. Ya vamos, como tal, ahora sí a desarrollar el contenido de los temas. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Primero vamos a poner el nombre del tema. Segundo, vamos a hacer una introducción a esta parte. Ya como tal, aquí si sí re realizamos el desarrollo, miren, por favor, todo lo que debe de cumplir. Sí, estoy muy molesto diciéndoles, miren lo que debe cumplir, pero es que, por favor, para eso se puso todo esto como ítems, como detalles que ustedes deben de tener en cuenta al momento de realizar el contenido. Ya, cuando vamos a colocar los recursos bibliográficos, por favor, debemos de seguir esta estructura. Y debemos de tener muy en cuenta que no son los libros, los recursos bibliográficos, no son los libros de PDF, no son los es libros escaneados que todos tenemos en los perdón, que no tenemos en las memorias USB, son enlaces a la biblioteca digital de la universidad. ¿Cómo los encontramos? Mira, aquí está toda la definición de qué puede ser, hasta imágenes podemos tener, videos, podcasts, en similar. Si damos clic a el enlace que aparece, él nos lleva a la biblioteca digital de la universidad. Simplemente buscamos un libro o buscamos el contenido y él nos devuelve un enlace. Y acá acá tiene el buscado, Tiene los enlaces de las bases de datos y perfectamente podemos ingresar a ellos. Sin ningún tipo de inconveniente. Copiamos ese enlace y lo pegamos. En los enlaces de la biblioteca sí los podemos pegar sin ningún tipo de inconveniente. Reitero, tenemos que tener mucho cuidado con los derechos de autor. Cosas que no son, que ustedes no hayan creado o que sean bajadas de internet en X sitios, comparchen el ojo, por favor no los utilicen. ¿Listo? ya si son videos de YouTube, pues ya YouTube es el que se encarga de los derechos y si se pueden lanzar o no se pueden lanzar. Pues ya no le corresponde a la universidad. Mire, porque, bueno, ya en el contenido recordemos que ya era una conclusión. ¿Listo? Entonces ya terminamos el primero, el primer tema. Ya hicimos cada uno de los ítems Sigue el segundo tema, listo, vemos y construimos lo mismo Tiene que tener los mismos ítems que el anterior Simplemente ya se identificamos que es el tema número 2 ¿Vale? Estamos hablando de temas no en las unidades didácticas La unidad didáctica, cada unidad didáctica lleva su propio archivo Y aquí simplemente dentro del archivo de la unidad didáctica es que van los temas Vengan pues, muy en cuenta Volvemos y construimos lo mismo. No olviden por favor los enlaces, por eso es que somos repetitivos con esto, para que todo quede muy bien construido. Ya. Si tiene más temas, si son más de tres temas, pues simplemente copiamos la estructura y la pegamos. Si son menos de tres temas, simplemente borramos las que no se utilicen o las que no se utilicen. Entonces llegamos a las actividades de aprendizaje. Entonces, Simplemente vamos a identificarla con un nombre de la actividad, en qué semana o fecha, en caso de que el curso no sea por semanas porque es de los cursos cortos, simplemente ponemos la fecha en que se debería estar activando o a, permitiendo el acceso al estudiante a la actividad y hasta cuándo. ¿Sí? Recuerden el objetivo: si todo debe tener un objetivo, todo debe tener un porqué. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? ¿Listo? Tengan muy en cuenta. Ahora. Si sí, En esta actividad de aprendizaje. Ustedes lo que quieren crear. Es un, un... Algo multimedia. Ustedes quieren crear un video en específico. Quieren crear un crucigrama el área los puede ayudar en la creación de este tipo de actividad. Obviamente nosotros somos los que lo creamos, sino que ustedes nos dan todos los, como el guión que debe tener esta actividad y nosotros ya procedemos a la creación de dicha actividad. Bueno, ya pasamos a las que ya son las evaluativas. Prácticamente son ejemplos de cuestionario, o sea, actividades o actividades tipo cuestionario pueden haber otro tipo, ustedes pueden realizar o solicitar que el estudiante crea un archivo, obviamente una actividad relativa que conteste un foro, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando deben de tener en cuenta, cada unidad didáctica debe tener su actividad evaluativa. Es igual, aquí vamos con el nombre de la actividad, el objetivo y la semana o la fecha en que se, se crea que se va a dar esta actividad debe tener una fecha de inicio una fecha de finalización adicional a esto ¿cuánto tiempo va a estar habilitada la prueba? ejemplo, si es un cuestionario ¿cuántas horas tiene el estudiante para resolver el cuestionario? que es un cuestionario muy corto y en media hora se, ¿no? se soluciona entonces aquí en duración ponen 30 minutos y la cantidad de intentos si es un cuestionario Ustedes dicen, bueno, es que el cuestionario es exageradamente complejo y el estudiante puede tener dos oportunidades para realizarlo. Aquí simplemente, número de intentos, dos. ¿Qué nota se le va a pasar al estudiante si realiza los dos intentos? La plataforma va a estar configurada para que pase como nota final el intento de la calificación más alta, la nota más alta que el estudiante haya obtenido. En el cuestionario es la que va a figurar como la nota final para que lo tengan muy en cuenta Acá ya está también lo que es la evidencia de aprendizaje Por favor, para que la diligencia y el proceso de la actividad de aprendizaje ¿Listo? Igual. Esta tabla lo que les va a permitir identificar son los tipos de actividades O sea, el nombre, la descripción de la actividad Para qué es útil Evaluar esa actividad en específico y cuáles son las herramientas de plata, en la plataforma o de aplicaciones opciones de terceros que me permiten evaluarla Por ejemplo, vamos a ver, primero, diario de campo y Itácora, Entonces aquí vemos el por qué Qué es bueno para evaluar esta actividad y vemos cuáles son las herramientas en la plataforma que le sirven para evaluarla Ustedes van a decir, pues es que nosotros no lo vamos a crear, no, pero ustedes nos pueden decir en esa actividad que yo quiero que esto sea un foro, yo quiero que esto sea una tarea y que esto, o que esto sea una wiki. Ahora, en esta tercera, ay, perdón, cuarta columna, si ustedes no conocen alguna de las herramientas, miren que tienen acá un índice, y en la parte inferior de la hoja, está bueno. La herramienta 1 es una herramienta que fomenta que es el foro, si mal no recuerdo, permítanme, si sí, el foro. Ustedes no por aquellas razones no saben que es un foro entonces es una herramienta que fomenta a los participantes tener discusiones asincrónicas y así tenemos la definición de cada una de las herramientas que aparecen dentro de esta tabla es para que la tengan muy en cuenta al momento de crear sus actividades es hay muchas opciones con las que ustedes pueden jugar para la creación de contenido ya con esto terminamos la creación, no se los olviden este es un archivo por cada una de las unidades didácticas, si tienen algún inconveniente, si tienen alguna duda de eso que en este momento no la van a tener porque la hora del almuerzo premia mucho tienen mi, mis datos de contacto en eh, errojas .co, y les podemos ayudar con el mayor de los gustos a cualquier inconveniente que tengan si no hay ninguna duda alguna pregunta adicional, les agradezco mucho por su atención sobre todo, profesor Isabel, que esto desde el principio hasta el final, y al profesor que nos acompaña. Presencialmente, muchísimas gracias, una feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias para ti. No, a usted, muchísimas gracias.